Bienvenido al curso Business Intelligence BI Sesión 03 Gracias por estar aquí, soy el maestro Luis Granados, Academia Power BI, el poder de los datos Curso Business Intelligence Curso Business Intelligence, Academia Power BI Iniciamos El dato, para ser analizado y medido de manera eficiente tiene que pasar por las siguientes seis etapas Generación, número 1 procesamiento número 2, análisis número 3, protección número 4, acceso número 5 y reutilización número 6. Este proceso es un ciclo que se repite constantemente, generación, procesamiento, análisis, protección, acceso, reutilización y nuevamente generación. Son seis etapas. ¿Cómo, ¿cómo ponemos en marcha el sistema de inteligencia? ...de negocios en cualquier empresa. Para poner en marcha cualquier sistema de inteligencia de negocios... ...tenemos que pasar por las siguientes etapas. Primero, tenemos los datos recabados en nuestras redes sociales... información que tenemos en Excel, SQL u otros datos. Hacemos una generación de ETL, más adelante hablaremos qué es. Tenemos los metadatos de fotos, imágenes, aplicaciones y presentación... Datos. Los datos pueden ser desde simples ficheros de texto, planos, hojas de cálculo, Excel, hasta complejas bases de datos, modelizadas y estructuradas como SQL, Server, Oracle, IBM TV2, de cualquier aplicación o software empresarial que tenga la campaña o la compañía, que puede ser un CRM, Customer Relationship. Management o un ERP, Enterprise Resource Planning. Te invitamos al curso de Power BI, el poder de los datos. Soy el maestro Luis Granados para obtener una certificación de este curso. Academia Power BI, Business Intelligence, el poder de los datos. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.